Sí, puedes pasar. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contame, ¿cómo fue tu semana? Igual que todos. En el colegio, mal. No me puedo concentrar. Me tengo que levantar cada cinco minutos para ir al baño porque necesito tomar aire. Sigo sin poder hacer amigos, en mi casa lo mismo, no puedo dormir, no, no, no, no estoy bien. ¿Pudiste tomar la medicación que sí. te pasé de la otra vez? Sí, mi, mi hermano me ayuda, eh, me ayuda a que las tome, que no me olvide, pero siento que no, no me hace efecto, siento que no me sirve, siento que sigo igual, estancada en el mismo lugar, hace. Se meses, años y siento que no voy a salir nunca más y tengo miedo de quedarme acá para toda la vida no, no, no me sirve, siento que no me sirve esto, no sé si esto me hace bien si me ayuda, a, a qué lugar me va a llevar este lugar, esta terapia me dijiste que tu hermana te ayuda bastante, sí. tu relación con ella, ¿cómo es? más o menos también Yo, yo la quiero y sé que ella en el fondo me, me quiere, pero no nos llevamos tan bien. Ella me cuida mucho, pero siento que es por responsabilidad nomás. ¿Vino con vos hoy? Sí, ella me acompaña siempre, a todos lados. quieres que la hagamos pasar para charlar sobre eso juntos? Eh, bueno. Sí. Está bien. ¿No te molesta? Eh, no, no, no. Permiso ¿Cómo estás? Bien Bueno, estuve charlando con tu hermana Me dijo sí. que está tomando la medicación sí. bien Y que la ayudas Sí, la ayudo Pero la veo mal La veo peor de, de la otra vez ¿Peor? Sí Quería saber si charlaron esa semana, si sí, fue entiendo. esa semana con ustedes en, en la casa. Eh, mira, fue complicado, pero yo la estoy ayudando un montón, estoy haciendo todo lo posible para que se mejore. No sé, que, que te cuente ella ¿Cómo, cómo? Dijo que la relación de ustedes es buena, pero hay algo que no entiendo. Mira, yo la llevo a todos lados. Ya no sé qué más hacer. Mamá trabaja todo el día. Yo soy la responsable de ella. Es muy dependiente. Yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada porque la estoy cuidando a ella. O sea, yo la amo. La amo un montón. Desde que llegó a casa, desde que la adoptamos, siempre la intenté cuidar. Es más, estoy controlando sus pastillas para que las tome. Pero me estás diciendo que no está mejorando. Eso me había, eso no me habías contado. ¿Qué cosa? Que eras ad, adoptada. Bueno. No te lo creo. Y nueve años, papás. Bueno. Sí, nueve, nueve. Y no me siento parte de la familia. Yo no entiendo para qué me adoptaron. Mamá nunca está en casa. Papá, menos que menos. Y tengo una hermana que es como una madre, pero no me quiere como una madre. me quiere... ¿Por qué no te quiero? No, porque haces el papel de madre, pero no lo querés hacer. Lo haces porque sabes que no te queda otra, porque no te da el corazón para dejarme a mí hacer lo que quiera. Asumiste ese rol porque no te queda otra y yo me siento todo el tiempo una carga. Y, y siempre soy la víctima, yo obviamente, porque yo siempre la paso mal, yo siempre estoy en problemas. Y vos siempre estás atrás mío, controlándome. Y, y no, no me siento parte André. de la familia ponete un poco en mi lugar también yo tenía 10 años cuando vos llegaste y me cambió la vida po. de verdad, lo digo cambió la vida intenté cuidarte lo más posible ponete un poco en mi lugar te estoy ayudando en todo en todo lo que necesitas voy y te llevo o te busco yo de verdad no sé más qué hacer de corazón te lo digo. Yo, yo quiero que seamos hermanas. Quiero que seamos hermanas, que nos llevemos bien como hermanas. No quiero estar así en esta situación. No, no, no me siento cómoda en este papel de la tontita que la tiene que llevar a todos lados, que tiene problemas, que no sos tonta, la tiene que medicar manche. y ponerle la pastilla no. en la boca. Mira, escúchame. Creo que ustedes dos tienen un problema que tenemos que tratar, las dos porque por lo que veo, eso lleva años y me gustaría que a partir de ahora vinieran las dos juntas Estoy bien. yo voy a hacer todo lo necesario para que ella se cure. esto Te pido que sigas tomando la medicación que intentes hablar con tu mamá también que te apoye en eso de la medicación y vos sea un poco más comprensible con ella y trata de no pelear ya veo que hay mucha pelea entre ustedes y... Disculpame, pero yo no me estoy peleando. Estoy intentando que ella me entienda a mí también. Sí, pero vos tenés que entender a mí también. Es que lo estoy tratando de entender. Creo que tenemos que entendernos las dos. Bueno, vos no sabes lo que se siente tener todos los problemas. Y yo tampoco sé lo que vos sentís en este momento y todo, con todo lo que cargas. Me lo puedo imaginar, pero no sentir. Y, no sé, podemos probar ser hermanas de en serio? Yo lo voy a intentar. Yo, de verdad, lo, lo que ella necesite, lo voy a hacer Es más, eh, la semana que viene, venimos las dos juntas ¿Y Hacemos está bien. terapia Hacemos así, mejor Tranquila, ¿Sí? además mamá te ama Te ama Yo entiendo que es difícil porque mamá nunca está, está trabajando lo que pasa es que papá tampoco ayuda Sí Pero vamos a mejorar Te lo prometo, voy a hacer una hermana de lo... No sé cómo te imaginas vos Sí okay. Yo veo que se quiere mucho es que sí, la Hay bien. que charlarlo más okay. Dale un abrazo a ella oh. Deja de estar triste Está bien Bueno, eh, nos la vemos semana. la semana que viene Sí. a la misma hora. Ok. Muchas gracias. Eh, Disculpas, ¿sigue con las mismas medicaciones? Sí. sí? A cada ocho eh... horas. Okay. ok. Muchas gracias. Okay. Okay. Sí. Gracias. Okay. Gracias. Charla.